Estás en el canal de Ideas y Arte con Betina En este video les voy a enseñar a hacer esta portada personalizada de aguacateco. vamos a hacerla para la materia de ciencias espero les guste Bueno vamos a tomar el cuaderno voy a colocar debajo de la hoja este cartón para que no pasen los marcadores voy a utilizar también este cartón que sería así de este tamaño, ustedes ya miran de qué medida lo hacen, voy a hacer estos punticos, que sería para hacer los huequitos, para perforar la hoja, voy a redondear estas puntas y ahora sí voy a perforar, hay que tratar de hacerlos que queden a la misma distancia, nos quedaría así, ahora voy a dibujar el aguacatico. miren qué fácil se hace. Como una montañita, voy a hacer acá un librito, dos, dos líneas diagonales. Voy a borrar acá esta parte. Voy a terminar de hacer estas dos líneas curvas, que sería parte del cuerpo del aguacate y dos manitos. Voy a hacer esta rayita acá el cuaderno, la parte de la fruta del aguacate... Los ojitos, la boquita y voy a hacerle como para adornarlo o para que quede mejor, le voy a hacer estos audífonos. Voy a pintar con marcadores resaltadores. También pueden hacerlo con colores. Les cuento que voy a hacerles también una portada de ciencias de la película Avatar va a quedar hermosa, yo sé que les va a gustar voy a pintar ahora los audífonos con marcador resaltador fucsia ahora los ojitos negros, dejo una bolita para que sea la lucecita de los ojitos la hojita, también pueden hacerle cacheticos que se me olvidó pintarlos y la fruta con marcador café Ahora voy a pintar el librito con este marcador resaltador azul. Esta hoja tiene como textura, entonces por eso es que queda así como con unas rayitas. Esa es una hoja Kimberly con textura. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos para poder animarme a seguir subiendo contenido. Porque la verdad, las visualizaciones son pésimas y eso lo desanima a uno demasiado. Entonces espero que compartan los videos para poder seguir subiendo contenido. voy a delinear el librito, las manitos, mejor dicho todo, toda la imagen del aguacatico para que resalte más, para que se vea más este video lo pueden compartir con sus amigos, con sus primos, con familiares que les guste hacer portadas esta parte la alineé con marcador resaltador azul y le hice otra línea adentro fucsia esta sombrita que hice la hice con este color lo pinté así lo hice así porque para agilizar el video y hice estos adornitos miren que se va viendo más bonito también lo voy a hacer con color azul eh perdón color amarillo Y acá en esta parte también voy a hacerlo. Es como unas florecitas de cuatro pétalos. Voy a hacerlas también con este color lila. Estos dos colores son de marca Prismacolor. Vienen unos colores muy bonitos en Prismacolor. Y voy a resaltar esta parte de los audífonos. Y también del aguacate, creo que se ve mejor así resalta más la imagen bueno ahora voy a tomar la regla y voy a trazar una línea diagonal así vamos a trazarla así, vamos a hacer un cuadro voy a quitar esta esta imagen de acá para poder trazar la línea vamos a hacer así un cuadro Así como en diagonal. Este color amarillo es un color claro. Voy a tomar este que está más oscurito. Para hacer de nuevo las líneas. Y voy a empezar a pintar así. Con el color amarillo más oscurito. O sea, no hay necesidad de utilizar dos colores amarillos. Solo que me pareció que quedaba más oscurito con este. Listo. Recuerden compartir el video con sus amigos. Vamos a pintar con color lila estos lados. Y nos quedaría así. Con este amarillo claro pinté dentro. Y con este morado hice unas rayitas horizontales y verticales, me parece que queda muy bonito, resalta mucho este color aquí me torció un poquito pero traten de ustedes hacerlo más derechito si no quieren hacer rayitas pueden hacer también bolitas de diferentes tamaños y les quedaría también muy bonito, voy a coger esta imagen para guiarme donde voy a escribir ciencias yo no es que tenga muy bonita letra Pero bueno, hay más o menos Y escribimos así, ciencias Pueden hacerlo también con letra normal Como ustedes deseen, hay muchas letras Entonces ya lo hacen con las que más les guste a ustedes Ahora voy a hacer acá unas estrellitas con micropunta Y voy a decorar con este color negro se ve más con el color negro pero igual las estrellitas también quedan muy bonitas van a delinear así para resaltar la letra con color negro o un color azul bien bonito oscuro y acá voy a hacer este cuadrito para hacer dentro un corazoncito eso es como hace parte de la decoración y voy a hacer punticos. también lo voy a hacer rosados también voy a hacer estas flores de cuatro pétalos porque me parece que se ve muy bonito así decoradito y con este corrector líquido voy a hacer punticos blancos también lo pueden hacer con pintura acrílica para decorar la letra bueno voy a quitar esta parte para marcar el cuaderno van a marcarlo con el nombre de ustedes en este caso lo voy a marcar con el nombre de María Estoy utilizando los marcadores resaltadores. También pueden hacerlo con colores. Voy a hacer este adornito así, estas rayitas para decorar estas, este nombre, punticos. Igualmente voy a resaltar con color la, perdón, el nombre de María. Pueden hacerlo también con marcador, solo que el marcador pasa, entonces no me gusta que pase a la otra hoja. Entonces por eso lo estoy haciendo con color, pero pueden hacerlo con marcador. Amigos recuerden suscribirse a mi canal. Bueno, ahora voy a tomar esta, el aguacatico y voy a, vamos a cortar así, como están viendo, donde perforamos o donde perforé y voy a aplicarle silicona líquida ¿Qué sería para pegar así vamos a ayudarnos con los dedos y vamos colocando dentro para que pegue bien esta parte bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. A mí personalmente me encantó cómo quedó. Quedó muy colorido como me gusta a mí. Manito arriba si te gustó y comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima.